Друзья, всем привет! Сегодня 3 апреля в Валенсии, праздник риса и кукуруз поэли. Народу пришло очень много, тем больше попробовать быть свежей Рис, естественно, используют не только, которое нужно, но тем не менее никого это не заботит. Народ будет мало. ¡Suscríbete No me tendría que morir nunca Me queda menos comer en la puerta al colegio No vayas, no vayas así ¡Vamos! y sí, aprobado, sí, aprobado. Por favor, Marco y Sofía. Muy bien, Marco y Sofía. Vamos, vamos. Pero qué campeones, qué campeones estos nenes. Os recordamos que para todos los más pequeños...